Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde China. Y bueno, no sé si se nota, pero está nevando aquí en Shanghai, entonces como mucha gente a veces lo profesaba, es que no nevaba en Shanghai. Bueno, aquí está la prueba. bastante ocupado y resulta que ahorita viene el año nuevo chino entonces me voy a estar yendo de vacaciones la próxima bueno, de hecho mañana el viernes entonces eh, pues bueno simplemente para comentarles me voy a ir a la india eh, porque resulta que tenemos aquí un amigo del trabajo que es de la india wow vean vean, vean la nieve es como tipo slush no sé cómo eh, bueno, el chiste que nos vamos a ir para allá, eh, no he ido, he estado en muchos lugares por aquí en Asia, pero no a la India. Entonces, pues fue como que buena oportunidad para ir. Y entonces vamos a estar ahí llegando. Me voy con otro amigo del, de Suiza y vamos a estar llegando mañana. No, de hecho, el sábado, porque mañana es el vuelo de aquí a Guangzhou. Y de Guangzhou, eh, cuando reservas por la aerolínea, te te dan un boleto, no, te dan hospedaje gratis una noche y de ahí seguimos el vuelo el sábado de la mañana y llegamos a Delhi por ahí de las 2, 3 de la tarde, entonces pues va a estar bastante eh, bastante bien. Eh, bueno vean, de hecho ahí está la nieve abajo, o sea, no, no, no pensé que nevara tanto, pero, pero bueno, de hecho sí, a ver si no sé, a ver si la cámara aguanta. Bueno, simplemente darles un update, así de lo que está pasando por aquí últimamente. Así es como eh, cae la nieve desde China. Y bueno, esperemos que esté subiendo videos ahí en India. La verdad, yo creo que no voy a estar subiendo tantos, pero digamos que, eh, bueno, esperemos que esté subiendo cosas como tipo más eh, sin editar. Pero bueno, pues así es la vida aquí en China. Saludos a todos, que estén bien. Ahí les comento, el año nuevo chino, 2018, será el año del perro. El año del perro. Y de hecho es el 17, creo que es el 17 o el 16. No, creo que es el 15. El 15 de febrero. Yo voy a estar regresando el 16. Entonces, pues, buen tiempo. Serán unas tres semanas más o menos, tres semanas y media, en las que estaremos por allá. En India estaremos llegando a New Delhi, de ahí de New Delhi nos vamos para abajo a Agra, donde está el Taj Mahal, y de ahí nos vamos a um, Mumbai, y ahí veremos unos amigos y de ahí nos vamos para Goa, que toda la vida escuché muchos muchas cosas acerca de Goa cuando estaba en cruceros trabajando, muchas, um, de hecho mi jefe era de allá de, de la India y, y siempre me decía Goa, Goa, Goa, you have to go to Goa or something, so, so I was like yeah yeah, I'm to go. At some point Entonces ahorita vamos a estar yendo a Goa Y de ahí de Goa nos vamos para um, Baranasi Me parece, vamos a ir a visitar el río Gangas con otro amigo de aquí de la India Y de ahí volamos a A Sri Lanka, a Colombo Nada más tenemos ahí una semana Y de Sri Lanka eh, Pues ya, nos regresamos aquí A trabajar a Shanghai Entonces pues bueno, ese es el update Aquí con la nieve eh, veraniega, no, inverniega y bueno, pues nada saludos, que estén muy bien y ahí um, síganme comentando de repente subo cosas ahí al Instagram o um, en Twitter y bueno, ahí en la página a veces, de Facebook, pero bueno seguimos en contacto, que estén muy bien y saludos desde Shanghai